¿Está usted de acuerdo con que se reduzcan las penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión? Esa es la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381. Esa es, esa es la pregunta del día. Vamos a ver si en el, bueno, en el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esta pregunta.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 Qué Llegada, ¿verdad? <risa> Le damos la bienvenida a nuestra querida Carolina Medina Buenos días, Amado, buenos días, Yerjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros ¿Cuántas cosas, Amado? ¿Cuántas cosas? Vamos inmediatamente a tratar este tema adelante Bueno, eh, vamos a ver, hay que ver el contexto de todas las cosas Yo nunca sí. sobrepaso esa parte, porque después uno, tú sabes a veces las cosas te hacen quedar en la fea. Congresistas redujeron penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión. La comisión bicameral que estudió el nuevo código penal decidió por mayoría de votos reducir las penas por violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja y en consecuencia los legisladores acordaron que el violador cumpla prisión de seis meses a un año cuando en el anterior proyecto la pena iban de 4 a 10 años de cárcel. Así lo explicó el senador Antonio Taveras, miembro de la Comisión Bicameral, quien mostró su desacuerdo con esta medida y otras modificaciones hechas al Código Penal durante un retiro que tuvieron los congresistas en un hotel de La Romana. El senador representante de Santo Domingo expresó que el nuevo Código Penal aún tiene debilidades en temas que involucran a las mujeres, por lo que consideró que la pieza sigue desprotegiendo y maltratando a algunos segmentos sociales. Ahí están las imágenes. Bien, señores, vámonos. Vamos inmediatamente a... A ver qué opina Carolina con relación al tema. Adelante. Eh, la verdad es que sorprende esta información y el caso cuando la leía en el día de ayer de mano de Antonio Taveras que decía, bueno, que si es con la pareja, si es el caso del hombre que son esposo, que tienen algún tipo de vínculo sentimental... La pena disminuye, o sea, pero la violación es violación en, todo, en todos los casos, no importa si es la pareja, si es un amigo, si es un familiar, si es un desconocido, o sea, el hecho en sí es violación. Cuando vemos que los legisladores, en vez de aumentar o de crear las condiciones de que quienes tienen estas mentes perversas, o de que en un caso fortuito se dé de un hombre que intente violar a a una dama, en cualquiera de los ámbitos, señores. No es posible que el mensaje sea que te vamos a disminuir la pena. O sea, ¿en qué piensan nuestros legisladores cuando deciden la, la aprobación de aspectos como esto en un código penal tan esperado y tan deseado de que se reformule de una vez y por todas en nuestro país? O sea, es totalmente inválido Inválido el hecho de que esto se apruebe en un congreso donde se supone que representan a cada uno de nosotros O sea, cuando ellos toman este tipo de medidas ¿A quiénes están representando? ¿A quiénes están representando a esos congresistas que le están diciendo al violador, que le están diciendo a la mujer No, si es tu pareja, si es tu pareja la pena es menor porque es tu pareja Y él tiene la posibilidad entonces de hacer lo que le parezca contigo O sea, ¿cuáles son los argumentos? Porque ese que plantea Antonio... Para mí no es válido, o sea, el hecho de que según ellos, eh, como lo explica él, el hecho de, lo, y lo voy a citar nuevamente, dice él que eh, la violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja, o sea, tu esposo o tu pareja comete un acto de violación contra ti y según los congresistas debe de ser menor el cargo legal, debe de ser menor la pena. Hay que tener dos dedos de frente para tú buscar o plantearlo, venderle este proyecto o este esta modificación a las mujeres y a la sociedad en sentido general. Un total retroceso donde se supone, donde se supone que el impacto, donde se supone que el cargo, donde se supone que las sanciones a quienes cometen este tipo de actos delictivos, no debe de ser disminuir. O sea, debe de ser siempre encaminado a sanciones más severas. Claro está cuando se determine que sea cierto. Porque se da muchas veces casos que hay un tema de conflicto sentimental o íntimo y las mujeres a veces, no, que me dio, no, que me hizo esto por un tema, eh, a veces hasta de venganza. Ahora, cuando se determine que su pareja, que su esposo la violó, que a usted lo que le van a dar es una, una sanción mínima. Así, ¿no? Así no se hace patria, amigos legisladores. O sea, ustedes están premiando, ustedes están premiando y motivando a que se den este tipo de actos en las intimidades de una casa, de un hogar, de una familia o en cualquier lado, porque sencillamente ese caballero es su esposo o es su pareja. O sea, para los legisladores de la República Dominicana entienden que no es tan grave o que es una violación menor cuando tu pareja en eh, en contra de tu voluntad Decide tener algún tipo de violación O sea, eh, porque hay que estar claro Que la violación no solo es sexual O sea, también en palabras Cuando se intima a la mujer Entonces todos estos actos para ellos Son mínimos No tienen el nivel de gravedad Que se supone que es Cierro diciendo, violación es violación Independientemente de si es tu esposo Tu pareja o un desconocido Culminamos. Bueno. Muy bien, gracias Carolina. Ayer ya Miren, el actual Código Penal de la República Dominicana establece pena de, de 10 a 15 años y de 10 a, a, a 20 años cuando es agravada la, la violación. Cuando yo escuché esta información me pareció, creí en ese momento que era un error. Yo no, pero tiene que ser un error. Eh, fue lo que incluso lo vi que lo posteó, del primero que lo vi, eh, fue de Eduardo Jorge Prat, que hizo el reclamo, eh, le hizo una crítica por haber eh, ¿verdad? Eh, hecho esta modificación, bajar la pena de 10 años a, a un año. Todavía, todavía yo, aunque escuché las declaraciones de ellos, yo me, yo me resisto a creerlo y pienso que estamos hablando... De, de un error, de quizá ellos están en un lapsus mental, lapsus que se dice, me llamo un psicólogo y lo diga, eh, que están confundidos es que ellos hablaron de otra cosa y no de lo que realmente dijeron, que se confundieron, es lo que yo quiero pensar. Porque miren, ciertamente eh, la pena, la pena no va dirigida a provocar un sufrimiento en el, en el condenado. No. La pena va dirigida a resarcir a la sociedad y, evidentemente, eh, reintegrar a esa persona, reeducarlo, es reintegrarlo a la sociedad. Y, por tanto, la mayoría de los países desarrollados y los países con, con, con menores de, niveles de criminalidad tienen pena baja. Por ejemplo, en Finlandia, que es uno de los países más seguros y con menos criminalidad, la pena máxima es de 15 años. Pero Noruega, que está... Cerquitita ahí estamos hablando del norte de Europa, que son los países más seguros del mundo y, y, y con menos criminalidad. Eh, la pena máxima en, en Noruega es de 21 años. Y así sucesivamente, la mayoría de esos países con criminalidad baja tienen penas eh, bajas. Ahora bien, eso no, significa, eso no significa que a una gente le van a dar un año de prisión por violar a, a, a, a otra persona. Me parece, y yo honestamente, aunque lo escuché, aunque lo leí en varios medios, todavía me resisto a creerlo. Y lo único que me llega a la cabeza es pensar que esto es una bola de humo. Porque no parece lógico que, por ejemplo, una gente venga, viole a otra y, y un año de prisión. ¿Por qué es esto? Cuando actualmente el Código Penal establece una pena de 10 años. De 10 años. Sin embargo. Eh, ciertamente lo escuché de, de parte de, de ellos mismos, de los diputados eh, lo vi en los medios de comunicación pero aún así yo me resisto a creerlo porque si me, si me dijeran a mí vamos a reducir la pena por una razón inteligente porque la idea es esta, la idea es la otra quizá uno le pudiera comprar el discurso pero bajar una pena de 10 a un año no me parece algo lógico porque eso va a incentivar al que, a, a, a aquellos que lo hacen. Por ejemplo, una gente dice, bueno, yo voy a, a violar a fulana o a fulano, porque hay violaciones también de hombres, y pues voy a ir un año a la cárcel. Y es posible que hasta menos, dice Israel, sí, es cierto. Porque de seis meses a uno. Porque de seis meses? Y bueno, y voy a hacer estos seis meses allí en la fortaleza, pero hice el daño. Eso no me parece algo lógico y yo, honestamente, honestamente, le voy a dar el beneficio de la duda y creo que esto es una bola eh, para entretenernos como no tienen a, últimamente o quizás es que se equivocaron, porque a mí no me parece algo lógico ni, ni inteligente. Ya veremos a futuro qué lío es que hay ahí. Mire, en la, antes del año 1997... Cuando todavía no existía la ley 24, que fue precisamente de esa de esa fecha, ¿no? Ley 2497. La ley 2497 modifica el Código Penal a partir del artículo 309, que es el artículo que tiene que ver con golpes y herida voluntario. A partir de ahí comienza violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Y hubo una redacción diferente del artículo que castiga el, el delito de violación. En el artículo 301, 1, o párrafo primero, ¿no? El, primer, el 301. En ese artículo se redacta en la ley 2497 de una manera diferente a como estaba en el código viejo, en el código anterior antes de la modificación. ¿Qué decía el código anterior para la violación? No se llamaba violación, se llamaba estupro. Así era que estuvo redactado desde el 1809 como estupro. Y decía el estupro o cohabitación carnal normal e ilícita de un hombre con una mujer y en contra de la voluntad de esta. Entonces... ¿Cuál era el análisis que se hacía? Bueno, se decía cohabitación carnal, debía de ser carnal, eh, debía de ser normal, no podía ser por otra vía que no fuera la vaginal, e ilícita, es decir, tenía que ser fuera del matrimonio. Cualquiera de estas esta tres circunstancias que no se dieran, no existía la violación. Lo que quiere Entonces, decir... Si un hombre violaba a otro hombre, no era violación. No, no, no. En ese tiempo no. Qué disparate. Tú podrías buscarle otra, otro delito, otro tipo penal que encajara. Pero, pero ahí no. Pero ahí no encajaba. Porque el, el estupro estaba redactado de esa forma. Cohabitación carnal, normal e ilícita. Lo mismo es, lo mismo es que si tú introducías una, un juego sexual, un juguete sexual en la vagina de una mujer, no era violación tampoco porque no era carnal. Ok. ¿Me entiendes? Porque eso era, por ejemplo, plástico o... o sí, sí, o... claro, no era lo... Entonces la ley, tú sabes que la interpretación de la ley penal es estricta. Claro. Entonces ahí Debe ven... ser estricta. O debe ser estricta. <risa> Porque no se interpreta así. Estamos, estamos, de estamos de acuerdo. Ahora, la cuestión está en que el avance que significó esta definición que está en el artículo 330 o 300, sí, 330 del uh -huh. Código Penal que dice que el que con sorpresa, violencia, eh, eh, engaño, eh, eh, eh, penetre a, a, a una mujer, eh, sí. será considerado como el delito de violación. Es simplemente penetración. No importa con qué no importa cómo, ni importa contra quién. Esa redacción vino a ser un paso de avance con relación a esa vieja redacción que era totalmente anacrónica. Claro. Entonces, ahora, estos ciudadanos que hemos elegido, lo que hacen es que desavanzan un paso agigantado hacia atrás. Porque esto es un disparate. Señores, la penalidad, lo, el nivel el nivel de la pena se mide por la lesividad. O sea, ninguno de esos legisladores, yo aseguro, como que me llamo amado José Rosa, que ninguno de esos legisladores sabe lo que es el principio de lesividad en el derecho penal. La ley penal plantea, la dogmática penal plantea, para poder condenar una acción humana es necesario poder determinar una lesividad. ¿Cuál es la lesividad? Lo mismo que... A esa lesividad, a, esa, a ese principio de lesividad, se une el principio de exterioridad. La ley penal no castiga ningún acto que no, sea, que no se haya producido en el mundo exterior. Sí, Tiene que es, producirse es, en es, el mundo exterior. Es bueno para la gente no. que no son abogados Ajá. y ya o sea, no manejan el término Dale. que le explique eh, lo del principio de lesividad. ¿Qué lesione un bien jurídico protegido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el bien jurídico que protege el, la, la violación? Es el honor, pero no la solamente... La integridad física. Sí, la niño, integridad psicológica, física. Psicológica. Pero suponte tú, exacto, psicológica. Suponte tú que yo no que el tipo no le haya dado ni siquiera una galleta para poder tener la relación no consensuada con él, con, con la mujer o con la pareja que sea. Suponte tú, pero hay un tema psicológico, hay un tema de aquí arriba que es todavía mucho más grave que el físico. Miren, yo, te, yo tuve una experiencia que para mí fue dolorosa, pero yo no fui culpable realmente de eso. Miren, yo estaba dando clases una vez aquí, en cuando todavía se llamaba CURNE, el recinto de San Francisco. Yo estaba dando clases y estaba hablando precisamente de la violación. Y comienzo a definirla, a explicarla, una serie de matices que pudieran darse, etc. Y veo que en el fondo hay una muchacha dando gritos. Y me digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, no, no, y se para y se fue. Se paró y se fue. Yo no tenía idea qué había pasado. Pensé, tal vez le habían, le habían dicho algo que, que le preocupó o que algún problema en su familia. Bueno, la semana siguiente la chica se me acerca y me dice, mire profesor, yo le pido disculpas, eh, pero todo eso que usted dijo, todo eso que usted mencionó la semana pasada, yo lo viví porque yo fui violada. Y ya hace unos años, pero a mí eso no se me olvida no, y creo que no, no se me, no me, me no olvida. No, eso no se lo puedo la olvidar. La vida no entera. Terrible. Entonces, señores diputados, ustedes lo que han cometido es un desaguisado enorme. Porque el problema no es que te vean la puñalada y que te vean la cicatriz. Eso es físico, eso se cura. El problema es aquí donde está la gran lesividad claro. de la violación. El problema lesivo mayor que tiene un delito de violación es aquí arriba que está... Una mujer no se cura totalmente de una violación. No, Para claro. Mira, ahí vamos a presentar a modo de orientación a faz. las damas eh, que nos ven y a los caballeros también. Eh, algunos tipos de violaciones a veces creemos que la violación solo es la penetración forzada eh, sí, eh, a, bueno, o a golpes. Eh, espérate. Legalmente sí es la penetración forzada, lo otro ya podría ser agresión, agresión sexual. sexual porque hay una diferencia entre lo que es la violación y lo que es la agresión. Entonces habría que determinar si en el código establece la diferencia y por eso lo minimizan ellos entienden tal vez que es una agresión No, yo hablo, él no, habla de, igual, violación. De, violación. de violación si es violación ¿sí? es violación, violación tiene una claro, definición claro. específica. Gravísimo, claro. gravísimo. Vamos a presentar la agresión sexual, con el perdón Carolina, la agresión sexual, la ley lo que dice es cualquier acción de tipo sexual, que sea con violencia, con sorpresa, con amenaza, etcétera. Por ejemplo, hasta esa mirada lasciva que te da un hombre, como dicen ustedes las mujeres, me desnudó. ¿Tú ves? Hasta eso pudiera ser una agresión sexual. Claro, dependiendo del contexto, por supuesto. Claro, claro. Sí, ahí están ejemplos de algunos casos de, sea, Que se entiende que haya... Alguna agresión o abuso sexual dentro de la pareja, porque el, el cambio en el código es dentro de la pareja, o sea, si es su esposo, su novio o su pareja, ahí es que disminuye la pena, amigos televidentes. Entonces, ahí están algunos ejemplos de situaciones no, en las que ahí. se puede en las que se entiende que puede haber un abuso eh, en no, a, o sea, es que, es, se pueden dar conductas de violación o abuso sexual dentro de la pareja este es la, el cambio que ha habido en el pero es que no tiene eh, razón de ser porque el hecho de que tú y yo estemos casados no significa que yo te pertenezca como ah, objeto sexual o, o, que, o que tú me pertenezcas a, a, a mí. Entonces, no, el, el día, por ejemplo, que tú no quieres tener una relación sexual y viene eh, eh, eh, el esposo y te obliga, se ay, convierte es, eso en un delito ay, es que, porque voy, lo por estás haciendo en contra de tu voluntad. Como así de, de, de manera o al revés. Específica eso pasa ¿eh? sí, no se da pero claro vamos a presentarlo muchachos para que las damas señores, me, a, el chamo me ha cambiado ahora sí. mismo una no una, señores él esto dice esto es, esto que, es que la mujer también puede obligar al marido a tener relación y es verdad dice que a veces uno ya eh, cansado uno ya cansado no, verdad el chamo. No, no no no muchachos esto es muy serio no pero no pero verdad estamos venga, contextu caca, estamos contextualizando contextu la parte de si el hombre puede ser en algún momento violado se da y, y a las damas que nos ven a veces esto puede pasar dentro de la relación dentro de la pareja y en entienden que es normal y, y no lo es. Por ejemplo, eh, ejemplos de situaciones que en las que se pueden eh, dar conductas de violación o abuso sexual dentro de la pareja, o en este caso agresión sexual, como bien eh, explicaban los muchachos, dice, se ignora la negativa a tener relaciones sexuales con o sin penetración, insistiendo y terminando por tenerlas, o sea, esa insistencia que se da de manera sutil, o sea... La otra persona no está en eso Y hay como Ese, ese, ese forzar un poco las cosas Se realizan tocamientos o, o caricias o estimulación no deseada Se hacen reproches o surgen enfados Hay parejas, señores, que el hombre se pone en Buen dominicano como el carajo Como cuando, el diablo si no díelo, quise díelo decir bien, eso. como el diablo <risa> eh, Porque la mujer eh, O está cansada o no quiere, sencillamente no quiere Por los <risa> motivos que sea se produce Claro. en el caso de esa, se, ahí viene un aspecto importantísimo y con la preocupación que hay en República Dominicana, con el tema de la violencia de género, con el abuso eh, en la mujer donde hay un hilo muy, muy fino de no quiero tener intimidad no quiero tener relaciones sexuales viene el, viene el reproche viene la enemistad el hombre se pone molesto, sí, sí, se claro. incomoda sí, sí, claro. viene la Parte verbal y esto puede ir en aumento. Entonces, cuando ese caballero que ya de por sí es violento entiende, bueno, yo lo que tengo es una pena mínima porque esta es la mujer mía, o sea, esta es mi pareja. El mensaje que están mandando ellos a los maltratadores, a los controladores, a los abusadores es: ah, no, ok, yo no te voy a matar, pero tú vas a hacer lo que yo diga, tú vas a tener sexo conmigo, tú vas a tener relaciones conmigo porque a mí la ley me castiga muy poco o sea, mis congresistas los que están supuestos a defendernos a representarnos, le están diciendo a los hombres que usted puede abusar, que usted puede maltratar a una mujer en el aspecto eh, de la violencia sexual o, o la agresión sexual dentro del hogar dentro de la casa, porque sencillamente usted es su pareja y usted es su esposo no, pero esto, no, esto es algo descabellado, señores los legisladores nuestros deben saber que ellos no son expertos en todo, a veces no son expertos en nada, y debieran de buscar asesoría, que hay muchísima gente, muy buenos profesionales del derecho penal, el caso de Miguel Valerio, mi amigo, mi hermano Miguel Valerio, el caso de Olivo Rodríguez Huerta, que son gente, el caso por ejemplo de Cristóbal, el caso del propio amigo que mencionó eh, mencionó Eduardo que me tú Eduardo Jorge o sea, estamos hablando de lumbreras del derecho, consulten los señores, ustedes son la mayoría de los legisladores de los diputados si son abogados, la mayoría no han ejercido el derecho y no saben un carajo de derecho, Así llamen a Cristóbal, que yo estoy seguro que gente mire, Cristóbal Rodríguez, ahí está eh, este muchachito Sosa Eduardo de Atenas que trabajó, que ahora está en la Procuraduría como asistente directo de la ...de la procuradora Miriam... Eh, óyeme, son gente que no le van a negar a un diputado... ...a dos diputados, a, a una comisión... ...le van a negar una asesoría... ...de que páguenme por esa vaina... ...no, no, yo estoy seguro que no... ...tú, tú me entiendes... ...pues yo conozco a la mayoría de esos muchachos... ...entonces, en definitiva... ...ustedes se pueden orientar con ellos... ...porque señores, el, un código no es... ...la hechura de una cámara de diputados... ...ni de un congreso... ...eso no es verdad un código con la rigurosidad que debe llevar, eso se contrata una comisión, un equipo profesional. Toma, ame esto, es lo mismo que una ley de minería, una ley espacial, por ejemplo, para manejar temas del espacio. Usted no puede pretender que, que, que, ¿cómo se llame de la AFP? Eh, ¿Cómo se llama el diputado que brega con la mañana de la Botello. AFP? Botello, Botello, eh, le escriba un solo artículo de una ley que tiene que ver con cuestiones espaciales. ¡Por Dios! ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que hacen los congresos? Es contratar especialistas, hazme esto, prepárame esto sobre la base de esto y luego usted, ellos mismos, esos mismos especialistas, lo orientan, lo, se consultan en una, en una reunión, digamos, donde ellos puedan explicar cada cosa de lo que están planteando. Entonces... Esto es una usted es un desaguisado, esto es una vagabundería, si se quiere. Una vagabundería intelectual, no digo yo que sea. ¿Por qué? Porque sin tener los conocimientos han querido meterle mano a un tema que no puedes llegar a esos niveles de arrabalizar la idea de un delito como la violación, arrabalizarlo al nivel de ponerle una sanción de no, que no, ni no, siquiera no, no, la injuria no, no, y la difamación no, la no, tiene. pírrica no se van para la romana con nuestro cuarto A cambiar este tipo ni de si cosas Ni siquiera la injuria y la difamación La tiene la injuria Es una palabra eh, eh, que afecta una, una situación digamos moral o ética de la persona Y esa la lesividad de eso es tan mínima Que una vez ni lo ve Ahora la lesividad de una violación ya es palabra mayor Entonces por favor pero hay que, ese, ese es el congreso que tenemos, señores. Qué vaina, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer con el congreso? Eh, tanto que lo han vendido como un congreso nuevo, un congreso diferente, un congreso limpio, ahí, ahí lo tienen. Y para que no aleguen ignorancia, la mayoría, ya todos sabemos a quién, a quién pertenece. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo? Esa yeah. es la pregunta del día. ¿Con que se reduzcan las penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión? Vamos a ver. Y te voy a decir una cosa. Hay que aclararle a la gente. No es un año de prisión. Es seis meses. Sí, de seis de a uno. seis a uno. O es sea, que que la juez, pena máxima de un año. La, el juez tiene, tiene, tiene rejuego sí. para ponerle seis meses decir, o para ponerle Es decir, televidente, televidente, en el caso excepcional de que sea un amigo, si su pareja, su esposo, lo, la está obligando a usted a tener relaciones sexuales está eh, teniendo algún tipo de agresión sexual dentro del hogar o es su novio o es su esposo sencillamente la ley le dice vos, y ahora. que como él es su pareja <risa> le van a dar seis meses o sea él puede hacer a nivel sexual eh, en, la, en lo que es la agresión con usted lo que a él le parezca y la ley solamente le, eh, le da una sanción de que a, a un año de seis meses a un año pero ¿tú, bueno. usted ha visto cosas sin igual. Yo tengo otra solución que no se puede decir por televisión. Bueno. Muy bien, señores. Yo me sumo a él. ¿Eh? Me sumo a